Hola amigos de YouTube. Hoy nos encontramos en el Museo de Ciencias de Ontario. Vamos a entrar ahí. A ver qué show. Hoy en domingo este 10 de noviembre del 2019. Hoy el clima mejoró, no está haciendo tanto frío. Estamos como a 7 grados. Pero se espera que mañana neve y baje hasta menos 9 pero bueno eso ya será historia de otro día y bueno pues vamos a entrar aquí al museo de las ciencias si ustedes compran el city pass o el pase de la ciudad esta es una opción venir al museo de las ciencias o al museo real ya es opcional de ustedes qué es lo que quieran elegir yo decidí venir aquí al Museo de Ciencias, yo, bueno yo no compré el City Pass Pero fue una de las atracciones que me quedaron pendientes por visitar Vamos a ver qué tal Ya me imagino de qué se trata Miren, tiene una exposición de... De volcanos per, Perdón, volcanes me imagino que es como una pantalla tipo IMAX 3D, vamos a descubrirlo en su debido momento. Ya estamos adentro del museo, Son las taquillas. Muy bien, empezamos a recorrer el principal pasillo del museo donde vemos algunas cosas del espacio. Aquí estamos en otra sala donde vemos algunas Inventos De última generación Más que nada es como para niños Es más dirigido para ellos Por ejemplo ese Pac-Man Yo no sé cuál era la intención Pero lo dejaron ahí Y aquí tenemos un pequeño robot Nunca entendimos cómo funcionaba Y aquí, es, no sé, era como un otro robot Pero tenías que pisar esos pedales Para empujar unos... Belices, miren, ahí estoy este, pisando para empujar esos belices con unas botas Pero nunca entendí cómo funcionaba el robot Pero bueno, es como para interactuar Y aquí por ejemplo, este es para dibujar ah, ya. Si pones la mano y de forma virtual estás dibujando en la pantalla y ya puedes borrar todo el progreso que llevabas en ese momento. Interesante, ¿no? Y muchas más cosas que había en el Museo de las Ciencias de Ontario. Seguimos recorriendo esta parte interactiva infantil del museo. Como que esta parte es más infantil, ¿no? Sí, así. Esta parte del museo era una parte interactiva infantil para que los niños pudieran este tocar etcétera el tiempo que le demora la Tierra dar la vuelta Ahí están los meses enero febrero ah bueno es, esto es para niños no es tan preciso Aquí había un balín que aventabas y pasaba por ese giro Y aquí controlabas como que un pequeño astronauta con una manija Ah, ¿vas agarrando gravedad Y va agarrando gravedad, como lo dije en vivo Como para emular lo que es este... la gravedad Tendrías que darle lectura a eso que estaba ahí atrás, pero la verdad nos dio flojera leerlo <risa> Pero bueno, lo para estos museos es que puedes interactuar con la ciencia. Y también explicarles qué es lo que está sucediendo. Si no, nomás lo van a tomar como juego y no van a aprender nada de lo que están haciendo. Diferentes tipos de rocas. Así es, esta parte es donde han recolectado diferentes rocas que han caído del espacio. Ahorita voy a tocar una roca que se sentía como metal. Una piedra que si te cae en la cabeza te mata. Piedras del espacio siente como metal. Y aparte pesada, eh? se sentía bastante pesada. En esta parte del museo era más que nada como un juego donde tú aventabas unas pelotitas y estas hacían un recorrido. Miren ahí se oye como música, no lo alcancé a grabar, pero es que las piedritas van cayendo en esas escaleritas y van creando música. Es más que nada como para enseñarle a los niños que. cómo es un algoritmo, ¿no? Los algoritmos de la ciencia, de la vida. ¿Qué es lo que va pasando? Si esto toca aquí, ¿qué pasa? Etcétera. Para que no nomás lo vean como juego, sino que también aprendan de ello. Pura historia. En esta parte del museo vemos como que la historia de la radio. Cómo eran las estaciones de radio con la tecnología antigua. Mezclado con tecnología actual. Y aquí al fondo vemos el sistema solar. Un sol enorme, pero todo era virtual. Bueno, era una esfera que proyectaban como el sol ahí. A ahorita abejas. la vamos a ver. Dicen que si se exterminan las abejas se acaba la humanidad. Porque su función es polemizar las flores Llevar el polen de una flor a otra El sol Así es, el majestuoso sol Se veía impresionante en vivo ¿eh? Miren, ahí estaban los proyectores Y allá al fondo vamos a ver una bicicleta eh, Con esa velocidad, ¿cuántos voltios generas? Tecnologías del pasado Así es. Diferentes tipos de tecnologías, la máquina de escribir de diferentes épocas, una pequeña imprenta. Y bueno, pues ahí está, a esa velocidad, cuántos voltios generaba de electricidad esa bicicleta. Y ahí se veía con los multímetros. Esta otra sección del museo también era interactivo para los niños. Allá aventaban pedazos de papel pasaban por un tubo esos es como que eran unos este espejos seguimos recorriendo el museo y pues aquí hay muchos aparatos para que los niños interactúen con ellos sí. seguimos recorriéndolo diferentes partes diferentes tipos de aparatos miren ¿Esto? esas Parecen que eran este, burbujas agua dentro de pequeños tubos de agua. Tampoco entendí esa función de ahí. Teníamos que recorrer el museo en menos de dos horas. ¿eh? Estábamos así como que muy apurados para ver todo. Aquí vemos como que relojes de diferentes tipos de contenidos. De agua, de como de gel de harina, arena, cómo es más lento unos que otros, diferentes estados sólidos o semisólidos, bueno no sólidos, pero sí diferentes estados de la materia, ahí estaba midiendo las pulsaciones de la niña de su corazón, tú pones las manos ahí y se oye eh, cómo palpita tu corazón, diferentes juegos para ver la gravedad, eso me acuerdo de un juego de chabelo, Así es, Chabelo tenía un juego así, pero en los años 80, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria. Y aquí se veía como un, un Mew, un, este, una vaca, no sé. Estas cositas que estaban aquí como robotcitos, tampoco le entendí mucho su función. La imprenta. Efectivamente, la historia de la imprenta, todo comienza aquí con Gutenberg luego vamos a ver este un telar como tel ¿Cómo hacen te las telas así es como lo describo, como crean telas esta parte del museo como que le faltaba más cosas, estaba muy vacío no sé por qué aquí hay algunos tipos de cuarzos diferentes de diferentes tamaños diferentes tipos de rocas, de piedras cuarzo es el cuarzo amatista el cuarzo amatista ve nomás ese que es enorme otros tipos de rocas son muy caras esas rocas eh. las puedes comprar las puedes comprar en internet o hay tiendas especializadas de este tipo de piedras que tienen ciertas propiedades y aquí pues como que es te esto? sientas aceleras pero no tampoco le entendí mucho de en qué consiste Parece que es una escalera Me pongo en un ángulo perfecto aquí Pero van a ver la realidad Es pura ilusión óptica Así es, nada lo que parece, depende el ángulo con que ves las cosas Y aquí estamos viendo esta parte del museo como que las partes del cuerpo humano Un poco de salud, esqueletos Cómo somos por dentro, este, esta chava que es atleta y le falta una pierna. Y bueno, pues aquí vemos por ejemplo los diferentes tipos de alimentación. La alimentación. la Qué es lo que nos proporciona el cerebro. el cerebro, las partes del cerebro, qué parte le corresponde cada qué cosa que la, los recuerdos, la vista, la intuición, en esta parte como que mula que es un buzo que se sumerge a cierta profundidad y te va narrando la chava a qué profundidad va. Dice, me siento muy negativa, pero esto, esto y el otro, etc. Este es más como de la naturaleza, la fauna, no la flora. Así es, un poco de flora de Canadá. Y pues bueno, ya esta es la parte final del paseo, amigos, aunque ustedes no lo crean. este Agradecerles a todos ustedes por haber visto este video. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en futuros videos. Adiós, chao. ¿Es todo? <risa>